La afirmación fue hecha por el director del Hospital San Vicente de Paul en esta ciudad de San Francisco de Macorís, doctor Francisco Ureña, quien desglosa las medidas pertinentes que deben tomar los que diariamente visitan el centro de salud. Bien, los usuarios que vienen a este hospital, eh, llámense paciente, visitante, personal interno de nuestro, eh, queremos hacerles saber que el hospital está encaminado en un proceso de promover, estilo eh, de bioseguridad, que contribuyan a que ninguno de ellos eh, puedan adquirir algo dentro del hospital eh, por un mal manejo de desechos, mal manejo de cómo eh, el equipo de limpieza hace su trabajo, pero también cómo las personas vienen a la institución. Es frecuente ver en nuestro hospital, a pesar de que vivimos insistiendo con las personas, como muchos vienen con zapatos abiertos, llámese lo que la gente comúnmente llama chancletas, y eh, los pies están expuestos a la entrada de cualquier microorganismo que se encuentre en el ambiente, y esto eh, hace que también cuando ellos lleguen a su casa, eso que te, eh, estaba aquí en el hospital, lo puedan llevar a su casa pudiendo comprometer su, su salud, la de ellos, la de sus hijos, la de sus familiares. Entonces yo, nosotros exhortamos a la población que acude al hospital que cuando venga al hospital venga eh, con una ropa adecuada, que utilicen calzados cerrados, lo cual va a contribuir eh, a la bioseguridad. Eh, pero bioseguridad que es vida, seguridad de vida en cuanto a que ellos no adquieran nada y ni puedan llevar nada a su casa que pueda ser perjudicial para ellos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.